Amigos, ¿sabían ustedes que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo? ¿Y el miedo más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido? Esta es una frase de Lovecraft y es nuestro eslogan en Creepycracia, que es nuestro nuevo proyecto y que ha sido todo un éxito gracias al apoyo de ustedes. Les agradecemos su apoyo y les recomendamos este segundo video. Estoy seguro que les va a aterrorizar. Recuérdenle, recuerden que viéndolo apoyan al equipo de Estilocracia. Les este dejo el link y feliz inicio de semana.